La ignorancia, lejos de ser algo eh, para ocultar, es la potencia del conocimiento, es el motor del conocimiento. Eh, uno podría decir que es profundamente ignorante respecto de los grandes temas. No sé, alguien podría decir que es la amistad o que es el amor. No. Eh, y entonces allí eh, lo que nos eh, atraviesa y nos constituye es y lo que nos iguala como humanos es la ignorancia. Todos somos igual de ignorantes a, a, ante los grandes temas eh, de la humanidad. Entonces me pareció oportuno, muy oportuno este título y un espacio así para justamente eh, reivindicar un ejercicio del conocimiento a partir justamente de la conciencia sobre nuestra propia ignorancia. ¿Vos crees un poco que hay un cambio de paradigma social en este momento o que fue siempre una, algo evolutivo o de un sector no sé si social, pero un sector más cultural. Sí, efectivamente, como vos decís, eh, el conocimiento tradicionalmente estuvo vinculado a ciertas élites. Y desde hace unos 25 o 30 años, uno podría decir, eh, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, hay un acceso mayor a la información. Ahora bien, creo que lo que está en juego es qué herramientas utilizamos, cuáles son las herramientas que a nosotros nos permiten tener un uso crítico de la información. Uno puede tener toda la información en Google o en Internet, pero ¿qué hace uno con esa información? Creo que aprender a ser conscientes de las herramientas que tenemos para manejar la información nos hace o nos hará sujetos más libres, más eh, críticos de nuestros propios prejuicios, digo, como sociedad de nuestros propios prejuicios, de nuestros propios mandatos. ¿Vos creés que un poco tomar conciencia de cada uno, tanto en lo físico como en lo emocional y espiritual, eh, rompe ciertos esquemas personales como para poder evolucionar? Sí, creo que una toma de conciencia crítica nos sirve para rever, tanto en un plano personal como decías, como en un plano colectivo, cuáles son eh, los puntos que nos eh, permiten construir una sociedad más justa, más igualitaria y una sociedad en la que efectivamente se respeten los derechos individuales y creo que es un trabajo como vos bien decías en un plano individual y en un plano colectivo y allí eh, la tarea del conocimiento es una tarea que nunca se hace en soledad porque como dice una canción ¿no? cuando el juego termina el rey y el peón vuelven al mismo cajón ¿no? Y es decir eh, cuando se termina el, el juego, cuando se termina la vida somos todos iguales pero tenemos que ser también todos iguales aquí, en este, en este transitar. Así que creo que la tarea del conocimiento es una tarea colectiva.